¿Cómo le va, a gringo? No buen día. Lo, no lo imaginaba Don Shamir Álvarez, eh, bitlemaníaco. ¿eh? Aunque esto eh, no es, Beatle, es el George Beatle. Harrison cuando, claro, es, cuando, es cuando es solista. ¿no? Dicen que este es el mejor álbum de eh, solista de, claro. de, de, de todos los cuatro integrantes, nah. ¿no? No, bueno, hay algunos que no dicen que sé, es el mejor no musicalmente sé. hablando. Paul ha hecho cosas mejores solo. Eh, Los especialistas, ¿no? Yo no soy especialista. En... No, yo tampoco, pero tengo derecho a opinar. Pues, ah, claro que sí. ¿Y tú también. Duda, duda. Por supuesto, es una cuestión de gustos. Eh, John también hizo lindas cosas, sí. ¿no? Eh, pero es más mediático por el tema. Ideología. Eres, me estoy dando cuenta, tú eres de los humildes De los sí. que están ahí abajo, tranquilitos, como George, ¿no? Sí, sí Bueno, dicen que sí porque, a ver, que, ¿por qué argumentan de que era más talentoso? Porque también era innovador Al menos cuando le empezó a gustar la cultura india, de la India Sí Empezó a experimentar musicalmente, ¿no? ¿Verdad? Dicen que es el primer músico que se atrevió a utilizar la guitarra de 12 cuerdas Algunos detalles nada más Sí, no, no está bueno, está bueno pero además, el tipo se metió en cosas muy interesantes, ¿no? Como ayudar a los pobres, sí. ayudar a la gente hambrienta. Él organizó un par de conciertos extraordinarios, Benéficos. ¿no? Benéficos. Eso también lo Eso, destaca, otra ¿no? Otra faceta que, también que lo a los destaca. otros un poquito la descuidaron, ¿no? Sí, los otros es se es. quedaron un poco en lo glamoroso, ¿no? Sí. En lo que da plata, ¿verdad? En el éxito, pero no. No navegaron ¿no? en esas sí. otras aguas profundas que sí las navegó es George Harrison. ¿no? Pero en Muy especial, claro. gringo, te cuento que a mí me gusta esta canción porque es el tema favorito de mi mamá. ¿My Sweet Lord? Sí, es el tema favorito claro. de mi mamá. Mi mamá es profesora de inglés y en la escuela les hacía escuchar esta canción, les dulce, hacía traducir. Mi dulce señor. Se no, muchos creen que es una canción cristiana, ¿no? No, no, no. no. Es... es pero es, es, es un poco por eso, ¿no? Ahí sí. está. Bien. Ah, y algo más que quería mostrarle, gringo, a usted que le encanta observar los paisajes, a mí también me fascina. A ver. Esta es la, la fotografía eh, de cómo se ve la ciudad de La Paz desde, desde el patio de mi casa. No, no te creo. <risa> sí. ¿A qué hora fue esto? Eh, esto es a la noche. Las... No, no no es de anoche, es ya de hace algunas semanas Pero es de atrás. noche. Es de noche, sí, es de noche. Y bueno, esto es lo, lo gratificante de vivir tan lejos, ¿no? Que sales al patio y tienes un horizonte espectacular Qué bonito. que te hace pensar y que... Bueno, a mí me alucina verlo. ¡Qué lindo! Y voy a traer fotos, tengo también fotos del ocaso. El ocaso es, es, espectacular. es espectacular el ocaso. Y la luna también debe lucir sí. linda desde ahí cuando se está, está por esconderse, ¿no? Qué lindo, Che, qué imágenes. Deberías hacer unas en movimiento algún rato, ¿no? Va, vamos a hacer, vamos Para a que creer. Mira, mira, mira Chamín. mira Chamín, dónde se ha ido a vivir, bandido, ¿no? Por eso siempre viene alegre, sonriente, vive en un lugar así. Sí, cada vez que ¿no? quiero levantar el ánimo salgo al patio. Y listo, Y ya claro, está. y me tranquilizo, ¿no? Uno cuando está molesto, al menos por algo, sale, respira un poco, aire George fresco. Harrison y listo, ya estamos todos. ¿no? Una maravilla. Sí, sin duda. Qué bien, Shamir? Oye, gracias por la imagen, realmente hermosa, linda, Che, qué toma, privilegiada. Una belleza. Bien. Bueno. Entramos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos con lo que sucedió ayer. Gringo, queridos amigos, ha finalizado la jornada 23 de la división profesional. No pudo Sterman de local. Perdió su gran opción de pensar que puede aspirar a una copa Sudamericana y a través de este torneo internacional creer de que sus problemas económicos se pueden solucionar. Algo que yo lo veo muy complicado, pero bueno ese es el anhelo que tienen los hinchas de Sterman. que a propósito, Gringo, Comenzaron a aparecer unos mensajes en el estadio, en los distintos sectores, donde los aficionados piden asamblea, piden que el señor Gary Soria cumpla con, sus eh, con su promesa de invertir 3 millones de dólares, caso contrario, pues que renuncie la familia Soria eh, en la dirigencia de Bilsterman. Tres, eh, dos penales... ¿Fueron cánticos o...? No, fueron creo. mensajes, fueron pan pancartas que fueron colocadas en preferencia. Esto no había pasado hasta ahora? Eh, sí, una semana eh, en el último partido... Los hinchas de la preferencia hicieron ademanes pidiéndole sí, que, sí, que acuerdo, ponga, que acuerdo, ponga el, el billete, como dicen. ¿no? Y aquí está el primer gol, Cristaldo, una falta que le cometen a uno de los atacantes, a Ramírez, si no me equivoco. Y luego Cristaldo, esto al minuto 3 del partido. O sea, Qué comenzó vale. muy mal Wilstermann. y ya... Eh, ...se ponía en ventaja a un independiente... ...que cada vez que juega con independiente gringo... ...le va muy mal a Wilstermann... ...cinco partidos, cuatro derrotas... ...solamente una victoria... ...y la mayoría de las victorias... Ajá. ...la mayoría de las, de las victorias han sido por goleada... ¿Ya? ...generalmente las, las victorias han representado... ...la salida de un técnico... Ajá. ...el primer partido que se jugó de la división profesional... ...entre estos dos, después del retorno a la división profesional... ...se fue Mauricio Soria... Después se fue eh, el entrenador Caña, también en un partido donde perdió el equipo de Wilstermann ante Independiente. Aquí está el tanto de la igualdad de Castellón, un tanto incómodo a la hora de rematar, pero al fin de cuentas disparó a portería poquito, poquito y el travesaño fortuna. también ayudó no, para que el balón pueda ingresar hasta portería. esto en Brasil le dicen goles llorados. llorados, llorados, sí, como llorado, o sea que entró apenas, apenas llorando. Mire, ¿Sí? minuto 14 fue el partido y aquí otra falta. Mire cómo lo sujetan al paraguayo Cristaldo, el eh, sub-20 del equipo de Wilstermann, el centro que viene del Monkey Bejarano, muy bien para ganarle la espalda a través de la velocidad. Uh, y le dice, vamos a bailar un rato, ¿no? Qué barro. Bailemos un rato, le dijo él, el lateral y se marca el penal. También bien ejecutado. Ya no fue al centro como en la primera definición. Fue al palo izquierdo del portero Jiménez. Otra vez, Jonathan. Otra vez, Jonathan Cristaldo. Minuto 43, cuando se acababa el primer tiempo. ¿Quién atajó en Es Jiménez. Sigue. ¿El Pipo? Sí, sigue, sigue, sigue Jiménez. ¿eh? Pero esta vez no pudo. El primer eh, gol, el primer tiro penal fue muy bien ejecutado al centro con mucha fuerza. Y este segundo penal con buena dirección para el 2 a uno. Minuto 40 Uy, Aquí está. Esto es lo eso. que. Esto, esto es en la preferencia, gringo. Sí. Los hinchas en una forma de protesta lanzaron billete. billetes de dólares, de las citas, mirá. si se puede decir, ¿no? Eh, exigiendo que de una vez aparezca el dinero para solucionar los problemas económicos que tiene la institución. Es que se están expresando de esta manera, ah, ya el tiempo ha pasado, la directiva no cumplió con su palabra, dicen que ha inyectado dinero, pero no lo demuestran. Entonces la fanaticada está sumamente molesta y está esperando Impaciente, ¿no? Impaciente, ya claro. Se le acabó la paciencia. Sí, sí, sin duda. ¿eh? Porque cada vez aparecen más demandas, el equipo no juega bien. En algún momento van a descontar puntos por deudas y por demandas. Aquí está el tercer tanto. Ya esto para liquidar el partido gringo. Jugó muy bien independiente. Yo lo escuché al entrenador. Eh, Illanes indicar de que los penales fueron un gran problema sí, fueron un gran problema, pero el equipo no jugó bien, el medio campo de Independiente tuvo un buen partido estoy hablando de Avilés, Melgar Bejarano, los dos atacantes que tiene Ramírez, eh, también está ahí Cristaldo que marcó tres goles hicieron un buen partido hay que, yo creo que hay compromisos donde evidentemente se tiene que reconocer la superioridad del rival O sea, esto suele suceder, donde el rival pasa una buena noche, le sale todo y pues te gana, y te gana muy bien. Obviamente, esto es fútbol, sí. ¿no? Finalmente, sí. ¿no? Bien, eh, Birster, que realmente está viviendo un periodo complicado, eh, es un poco el prolegómeno de lo que se va a venir para Birster. Yo creo que vienen días solamente más, más complicados grises. para Birster. Al sí. menos si esta dirigencia se sigue manteniendo al frente, Parece ¿no? que así va a ser. Sí, sí. parece que a así va a ser. Así que los cambios son urgentes, son necesarios y más que todo tienen que ver con el índole económico. Hay dinero, se solucionan los problemas. No hay dinero, pues, eh, ...el problema va a ser muy similar... ...a lo que sucedió con San José... ...y cómo se despidió del fútbol profesional... ...el que completó el partido... Eh, ...se completó la jornada 23... ...gringo no pudo Real Tomayapo de local... ...empató uno a uno con... Blooming. Blooming que jugó gran parte del partido... ...con dos hombres menos... ...le expulsaron a la torre, se fue Tavares... ...imágenes de lo que fue este compromiso en el estadio... ...cuarto centenario... ...un resultado que... ...claro, no le conviene a Blooming ...gringo, porque ha sumado un punto pero hay equipos que están detrás del equipo pascanero en procura de alcanzar su plaza Copa Sudamericana. ¿Quién es ese equipo? Es Royal Party, prácticamente que está ahí pegadito a tres puntos o a dos puntos. A ver, enseguida lo revisamos. Y claro, en esta ocasión, el equipo pascanero, que se había puesto en ventaja a través del gol de Paul Arano, pero le habían expulsado ya a un jugador, no pudo aguantar, ¿eh? no pudo aguantar, le empató el equipo de, de, Tarija. de Tarija Ahí está la expulsión de La Torre Un jugador que ya viene jugando Hace muchos años en el equipo Bluminista, pero que en esta oportunidad Por doble amarilla se qué va golazo. Ese es el gol de Arano de fuera del área ¿Qué, qué le parece? Bárbaro, qué golazo, cómo le pegó Impresionante, Pumba. Por, por eso agándolo. dicen los, los entrenadores y los manuales gringos que no hay que despejar al centro, ¿no? Porque puede suceder ah, pero por esto. Por supuesto. Puede suceder esto. Al menos cuando el equipo tiene este tipo de jugadores que pueden rematar qué de guay. media distancia, ¿no? Golazo, sí. Qué bueno. Yo creo que este es el mejor de la fecha. Sí, sí. Yo creo sí, que este sí, es sí, el mejor de la fecha. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí. Y luego el equipo de Tomayapo va a ir en procura de igualar en el marcador. Se fue con todo. Trató de aguantar Blooming. Colocó varios delanteros. Ingresó a, Aris, a Arisala que es otro de los atacantes, con Caicedo, pareja de delanteros, y aquí está la otra expulsión. Tavares, que juega como boliviano, es naturalizado, ahí haciendo la, la de Diego Armando Maradona, queriendo jugar con la mano, esto es muy, pero muy imprudente e irresponsable, gringo. O sea, tal vez te creo que utilizas ese recurso cuando quieres marcar el gol. ¿no? Y miralo a Tucho, miralo a Tucho, cómo, cómo estaba renegando, sí. ¿no? Renegando, seguramente diciéndole cosas a, a Jefferson, ¿no? Porque claro, tenías un hombre menos y por una irresponsabilidad de tu delantero te quedas con otro Es decir, terminó jugando con nueve, ¿no? Terminó jugando con nueve por este tipo de respuestas de los jugadores más que todo. Y aquí he echó a uno. Aquí de, se va de Dusty Maldonado. El extremo que tiene por el costado derecho el equipo de Toma Yapo. Hasta aquí va 1-0, Blooming. Sí, ¿no? estaba aguantando como podía, pero no van a poder con la guapeada de Arísala. El atacante que ingresó en la segunda parte para darle más presencia en ¿no? ofensiva. Pivotea muy bien. Esta jugada generalmente se llama la segunda jugada. ¿no? Que un atacante pivotea el balón y haga jugar a los compañeros que están a su alrededor. Y después la virtud del atacante para aguantar el balón. Con varios defensores tratando de quitarle y luego rematar a portería. También es un bonito tanto que se marcó. Pero ya el tiempo no le alcanzó a Tomayapo. Y se va a quedar con... Este resultado final, uno a uno y así concluyó la jornada 23 del torneo clausura de la división profesional. Este, pero... este Arízaga, ¿de dónde es? Es, eh, es colombiano. Colombiano, sí, colombiano. Es colombiano. interesante. Sí. ¿no? Juega. Es, es grande. Corpulento. Sí, sí es buen un... juego aéreo. Bien, interesante. Los dos son interesantes. Caicedo también es bueno. ¿eh? Quizá no tiene tanta potencia, pero como tiene su compañero Arízala pero ahí lo, lo vimos cómo aguantó el balón y luego remató a portería. Evidentemente. Bueno, tenemos la tabla, ¿no? Creo. Vamos con la tabla de posiciones. Esta es del clausura gringo, lo que nos interesa, solamente las tres primeras posiciones, 10 tronques con 50, al igual que Bolívar, que es co-líder por una diferencia de dos goles, simplemente la academia está por sí. debajo. Si terminara así, ¿habría partido? Habría partido de definición. ¿sí? Solamente cuando tres equipos igualan en puntaje, se aplica la diferencia de gol. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Y si es que acabase el torneo, pues tendríamos otra gran definición entre Bolívar y que Se imagina siempre dominando, ¿no? Tremendo, sí. tremendo, tremendo. Sí, no, no, hay, no, hay, no hay discusión. Pero, ahí está Olga Reddy con 48. Pero no lo pierdas de vista a mi equipo, que está ahí nomás. Sí, sí, ahí nomás. No se puede perder de vista, claro que sí. Bien, esa es la tabla del clausura. ¿Por qué solamente nos interesan las tres posiciones? Primero, porque el campeón, si es Diestronges, tiene Copa Libertadores. Lo propio, si Olga Ready es campeón, tiene Copa Libertadores, Bolivia 2 Fase de grupos, 3 millones de dólares. Después el resto no suena ni truena. Vamos a la tabla acumulada para entender qué es lo que pasa. A ver, Bolívar ya sabemos que está clasificado a fase de grupos. Próximo año Copa Libertadores, 87 eh, unidades. Buena campaña de Bolívar, pero no creo que llegue. Veremos si llega a los eh, 100 puntos. Sobrepasa la barrera de los 100 puntos, que será uno de, de los objetivos planteados por el cuerpo técnico. Eh, Diestrongues tiene 77, de perdón, momento... Perdón, ¿con cuántos terminó la anterior gestión? Bolívar, ¿te acuerdas? Es que solo fue un campeonato. Ah, ya. No fue dos. Ajá, no fue dos. Ajá. Entonces, por eso se plantea la idea de que puede sobrepasar esa, Correcto. esa brecha. Perfecto. Muy bien. Eh, luego está Diez Trongues con 77, de momento tiene Copa Libertadores Bolivia 2, 3 millones de dólares, algo importantísimo. reddy 67, Bolivia 3, Nacional Potosí 64, en la cuarta casilla. Hasta ahí, premios a Copa Libertadores. Vamos más abajo. Esto ya es sudamericano. Sudamericana. Oriente, 57. Palmaflor, 55. Guavira ya comienza a afianzarse en Copa Sudamericana. Tiene 54. Tres unidades más que Blooming, que tiene 51. Y está a tres puntos nada más. Royal Party. Eso es lo que decías recién, ¿no? Sí, lo puede agarrar, lo puede agarrar y se puede quedar sin esa oportunidad de tener 120 mil dólares y si ganas tu partido eh, frente a un equipo nacional tienes un millón. Bien. Y tienes tres partidos en fase de grupos que significan buena recaudación de dinero. O sea, eh, prácticamente un torneo internacional te ayuda a planificar de gran manera... Y tener un buen presupuesto para toda la temporada. Si no lo consigues, estás chao. En, en teoría, ¿no? En, en teoría. teoría. Porque si no, mira Independiente, ¿no? Sí. Independiente, que recibió tan buena plata y al y, final... Y miren cómo miren está, Miren dónde ¿no? está, justo a sí. propósito. Vean, vamos bajando. Sí, Aurora que tiene 46, se quedó en el camino. Estaba ganándole al equipo de universitario de Sucre y le empataron sobre el final. Oportunidad desperdiciada. Bilsterman se queda con 45. Ayer no pudo Real Tomayapo, 44. Vamos un poco más abajo, señor director, para ver ya la parte baja de la tabla de posiciones y cómo se están comprometiendo algunos equipos. A ver si podemos bajar un poco más. Debe haber algún hincha de universitario de Vinto ahí sí. que no quiere que vean dónde está su equipo. Bueno, a ver, Independiente saca cuatro unidades al descenso indirecto, 43. Muy, muy buena victoria. Luego está... Eh, Real Santa Cruz que dice que llega a La Paz con equipo alterno para jugarle a 10 trongues, porque no les están pagando. Seis y hay, meses, ¿no? Sí, hay un ultimátum del de capitán Juan Rivero. ¿Se acuerda de Juan claro, Rivero? El que en claro. su momento dijo: Ayúdennos, ayúdennos. hagan una vaca. Que eh, ¿no? mismo. ¿Qué, qué salió a decir lo mismo? No. no, salió a decir de que, bueno, hay un eh, ultimátum hacia la dirigencia que si no se paga lo que se comprometieron, pues claro. tendrán que viajar con equipo, a equipo de Porque, reserva. Fíjate, Real ganó los tres últimos partidos al hilo. Sí. ¿no? no puede ser pues que no les paguen seis meses de sueldo, hombre. ¿Quién trabaja sin que le paguen seis meses de sueldo? Es una locura. Sí. Una luego barbaridad. está eh, Universitario de Sucre con 39 en el indirecto. Se está comprometiendo demasiado la U de Sucre que había zafado en algunas fechas de la zona baja, pero ahora sigue mal en el indirecto. Y luego está Universitario de Vinto, que le ganó a 10 Trongues, tiene 38 en el descenso directo. Ahí está. Muy bien. Esta es la próxima jornada. Vamos Ra a verla. Ya, mañana comienza, ¿no? Mañana comienza. Juegan los tres paseños miércoles. Ahí está, 19 de octubre. Mañana, desde las 3 de la tarde, en el Estadio Municipal del Alto, Always recibe a Royal Party. 10 Trongues frente a un desconocido. No sabemos a estas alturas qué equipo de... Eh, Los Leones llegará a la Ciudad de La Paz, esto va a las 17.15 en el Estadio Hernando Siles, y a las 19 tenemos el partido de Nacional contra Universitario, y completando la jornada de miércoles, Guavirá enfrenta a Bolívar eh, 20.30. Esto a mí me llama la atención, o sea, yo no entiendo cómo el señor eh, Mauricio Soria decide jugar a las 20.30 cuando... Guavirá siempre le ha sacado provecho donde vive, ¿no? Y la el la, calor. La tarde, ¿no? Claro, la a las tarde, 3 de la 3, tarde. 3, 4, claro. O sea, esa es una condición natural de, del lugar donde juega. Y, y siempre les ha costado a los equipos paseños poder sacar un buen resultado. Usted les pregunta a cualquier jugador que ha eh, disputado un partido a las 3 de la tarde en Montero y dicen que es muy difícil, aparte tienen la hinchada que está ahí cerca, entonces es un buen horario. Bueno, decisiones del le dicen la caldera, pues ¿no? Claro. No, no por nada le dicen la caldera. Es esa es la ventaja que tiene, ¿no? Es la ventaja que tiene Guaviá, que de momento no es aprovechada por decisión del entrenador y la directiva. ¿Es el técnico el que pide el horario? Sí, el, el técnico es el que solicitó a la directiva que se cambie el horario. Mira. ¿Tendrá sus razones? No lo sé, pero yo creo que se está perdiendo un gran factor, ¿no? Claro, obviamente. Factor localidad. Seguro, seguro, seguro. Son esos elementos que juegan, obviamente, que que están ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es todo esto miércoles. Entonces, cuatro mañana, partidos el sí. miércoles, mañana, sí, y el jueves se viene el resto, sí. Se viene el resto, amigos. Aurora enfrenta universitario de Vinto en el Capriles, 15 horas. Blooming va a enfrentar a Palmaflor, 18 15. Y luego tenemos el compromiso. ...entre Independiente y Real Tomayapo... ...en la capital del estado, 20 con 30. Hay uno más, ¿no? Sí, hay uno más, viernes. Ah, el viernes hay otro. Partidazo, Wisterman <ríe> enfrenta a Oriente en el Tauichi... ...20 horas el viernes. Qué partido. Buen partido. ¿ah? Bien, no, verlo bien. Oriente siempre tiene su claro, gustito. ¿ah? Claro, y va a tener una particularidad de este partido... ...que podría ser el último. Sí, sí. Ah, lo podría que usted último, lo había adelantado, no? gringo. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, de que por el tema del paro en Santa Cruz... Eh, existan problemas para poder concluir el calendario que se viene en la admisión profesional. Complicado. Ahora, hay, hay otro inconveniente, gringo, que a hasta ver. ahora no ha salido a manifestarse en la Federación Boliviana de Fútbol, que en este caso recae esta responsabilidad en el director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cuál es el problema? Eh, que no, no salió a decir absolutamente nada, ni qué previsiones se está ¿Sobre tomando. Esto? Sí, ah, claro, no, pues no, nada, nada. Seguramente están apostando a que pueda haber alguna solución de última algún hora. Algún cambio, ¿no? ¿no es cierto? Pero... Alguna, algún espacio en el que se pueda sí. eh, o, o posponer o modificar la fecha del paro, ¿no es cierto? Pero si esto definitivamente se mantiene, se ratifica el paro a partir del próximo sábado, sin duda el fútbol va a ser uno de los. Eh, uno de los elementos que va a sufrir, ¿no? Uno de los, las prácticas o actividades que va a tener, sin duda, muchas dificultades por su calendario ya de por sí apretado, que venía muy apretado, la inmin el inminente inicio del torneo mundial, ¿no es cierto?, sí. el campeonato mundial de fútbol, en fin. Y claro, ni pensar siquiera, justamente ayer lo razonábamos un poco con Juan, ni pensar siquiera en decir, bueno... Continuamos el campeonato después del mundial, imagínate qué sería esa locura, ¿no? ¿Qué harías uh, con los jugadores? No. Tendrías que tener, pagarles todo noviembre, un disparate. Sí, no, no, hay, ¿no? Aunque hay algunos que están fichados hasta diciembre, ¿no? Que reciben, en Díaz Tron que tenemos entendido que tienen contrato ¿Hasta 12 diciembre? meses. Ah, sí, mira, increíble, maravilla. ¿no? ¿Quién, ¿Quién, pudiera? ¿Quién pudiera? Sí, son bueno, cosas que pasan en nuestra dirigencia. Seguimos debiendo fútbol yungueño. Sí, sí. a ver... Sí. A, Hubo un problema, creo que ahí los muchachos, no los de control central me refiero a los que trabajan con nosotros. ¿Qué pasó? apretaron no, el botón y, eh, no in, indebido. Indebido y todo se fue al trash, a la basura. No. Sí, pero vamos a recuperar el Aguilito material. Aquí por lo menos sí, tenemos vamos, que mencionar. Vamos ¿sí? a recuperar. A ver si lo logramos. Mañana, mañana sí vamos a hablar otras disciplinas, gringo. Bueno, aprovechando de que bueno. no hay fútbol hoy. Bueno, mañana hablaremos de los juegos sudamericanos y las cosechas en medallas, las escasas, y las pocas medallas. Vamos a renegar un poco. Sí, también tendremos otras disciplinas como el voleibol. ¿Me parece? De acuerdo, me parece mm. fantástico. Perfecto. Serviste un juguito, es por favor. Es es de Eva, muchas gracias. Sí, es de Eva, así que bueno, está garantizado. Es un jugo de naranja, cero azúcar. Puedo secar, ¿no? Eh, pero, pero todo suyo. No, yo decía, eh, Shamir, ¿no es cierto?, un hombre siempre preocupado en su línea, ¿no es cierto?, hace dieta, miren ustedes esa, esa silueta, <risa> esa figura, ¿eh? Eh, así que tiene que cuidarla. Eh, <risa> delicioso, ¿ah? ¿eh? ¿No? Rico, ¿no? Sí, delicioso, muy rico. espectacular. Bueno, es de Eva. Seba, ¿no? Sí, sí 100%, sí. te lo recomendamos. Y, y recomendamos también a toda la gente. Y allá ya fueron unas galletitas, así que pica una, que va a estar bueno. Muy bien, gracias, Dale, gringo. Shamir, ha sido un, placer. un gusto, como siempre, igualmente. Bien, estamos a segundos de las 10 de la mañana.